vez amigos, tuve cinco mujeres, cinco hasta que un día conocí al amor de mi vida y ya con ella tuve seis <risa>